Hola chicos ¿qué tal, eh, soy Yoshi y el día de hoy les traigo una build muy interesante que estuve probando con la malvada de Alex Wesker Debo decir que este es mi primer video guía ya que es bueno nunca han funcionado mis builds hasta esta vez Y bueno me tomo un poquito gracias con las nuevas actualizaciones podemos obtener nuevas cosas Hablemos primero de las habilidades de Alex. La primera va a ser Ya te veo, eh, la forma el eh, veneno donde acorta el tiempo básico de Ya te veo y libera una nube infecciosa. Eso es la mejor. Después tenemos la de Peligro tóxico, incrementará la velocidad de propagación de infección. Podríamos utilizar también mutación que provocaría que los supervivientes este, estén infecciosos más tiempo sin embargo con esta build es un poquito... con los nuevos mapas hay mucho campo lo cual esta peligro tóxico ha bajado un poquito el desempeño ¿no? posteriormente uso trampas colocadas de camuflajean para evitar que los supervivientes normales eh, las encuentren si te encuentras una Valerie o un Martin estarás en problemas como tarjeta especial, mina vírica nos ayudará a infectar a los, infec a los supervivientes y con la habilidad 1, bueno, este efecto se verá incrementado. También pueden intentar con tres minas, sin embargo, creo que el efecto de mina vírica acciona aún explotando y es mejor. Y finalmente la metralleta de la infección, ya que nos ayuda prácticamente a, es a spamear el virus o si no usan criatura, que sería el payaso de camuflaje, si todavía no tienen la metralleta. ¿ok? hablemos del equipo, bueno esta es una build eh, de ganar energía y activarla. así que vamos a tener que tener muy buena precisión con las trampas explosiones, explosivos parasitarios 2, recarga una gran cantidad de bioenergía cuando eh, los supervivientes son dañados o afectados por efectos negativos, ok, especial de luz, se disminuye moderadamente el tiempo de mortar las trampas es puede combinarse con otra, pero creo que esta es la mejor opción, ya que el tiempo es aumenta la bioenergía que ganaríamos ¿vale? y eso es muy importante tenemos también cable eléctrico que nos hace a la activación de las bombas como barajas tenemos a la mayoría de las trampas explosivas y que tienen efecto como la de aire, bloqueo y rastreadora las cepos no las recomiendo ya que es un poquito más difícil que caigan en ellas un escudo porque a veces Últimamente los efectos de escudo son muy poderosos Una criatura zombie Que puede utilizarla para engañarlos eh, Haciéndolos pensar que hay un, Una bomba debajo de ese zombie Pero no, está al lado o inclusive Atrás de él, lo cual nos ayuda A que ellos pierdan tiempo allí Cañón de aire Nos ayudará a empujarlos a lugares Donde hay bombas, también es muy importante Módulo de reina roja Nos ayudará a activar el eh, Duplicar la velocidad con la que activamos eh, las trampas. Finalmente el módulo de eficacia de trampas reduce los costos porque son un poco elevados. Bueno, eso sería todo con respecto a esta build, así que disfruten del video. Voy a conseguir el poder que me merezco. Y vuestro sufrimiento me ayudará. No, no Adiós a esta cámara No Oh, pajaritos. Mi jaula os ha encontrado. Hey, ¡Vamos! Oh. Desactivando Vada. cámara. Vaya. Manteneos con. Me sorprende que hayáis tardado tanto. ¿Qué? Os lo puse fácil. ¡Salir! Una llave que abre el camino al peligro. No repetirlo. ¡Unos datos excelentes. <tose> una llave. Un rayo de esperanza que no os ciega. No lo habría hecho mejor. Muchísimas gracias. No, ningún dato interesante. ¡Podemos salir de aquí! Esto solo acaba de empezar. La dejé aquí para daros falsas esperanzas. Juego sucio. Habría sido una decepción si no hubieseis llegado aquí. Tenéis el honor de ser los primeros en contemplar el fruto de una nueva investigación. Eso no es lo que esperaba. Pero fuerte. ¿Cómo vamos a poder cruzar? Fijaos en esto. ya cansa. La tardanza es vuestra. Este respiro solo endulzará el terror que os espera. más curiosos. La decepción podría ser una variable de la eficacia del ¿Veis lo que puede darnos la ciencia? Y aún no resistís a mí. Excelente. Eso sí que es inesperado. Ativado. Esperanza es parte de la prueba. El miedo puede llegar a cegar. Esto sí que es un hecho insólito. Cardíaco y presión sanguínea elevados, pero ningún pico de adrenalina aún. Tanto trabajo para traerte aquí, y no he aprendido casi nada. Pero, ¿no? no ¿No me Todo está perdido, <risa> rendíos. Parte del tiempo y un misterio. Abandonado este sin sentido? aceptable uh. uh. uh. os arrancarán la carne de los huesos la necesitaba para mi estudio Algo muy especial para momentos así. Disfrutad. La decepción podría ser una variable de la eficiencia del virus. ¿Cómo os sentí? Ni la semilla perfecta puede crecer si se planta en una piedra. Mi preciosa investigación, desperdiciada con tu pata. Escondeo, si según el plan Una huida temporal es cuestión de tiempo que os volvamos a capturar para más pruebas